Bueno amigas y amigos, bienvenidos una vez más, bienvenidos una vez más a este otro video de Stereo Life Saludos a la gente de YouTube y a la gente de Twitch. Aquí estamos en la escena del, del crimen y vamos a hablar con esta señora que está. Aquí. Hola Clarice Bueno, ¿a qué viene todo este jaleo? A ver, hay un imbécil que no hace más que potar por toda la escena del crimen. No tengo personal porque soy la única idiota que trabaja en vacaciones. Me estoy congelando. El cadáver está cubierto de hielo. Si quieres que siga... Tal vez esto te ayude. ¿Un café? Sí, por favor. No me sorprende que fueras mi mejor estudiante. Oye, creo que no deberías ponerte así con Miller. ¿Que no debería ponerme así? Es la segunda vez que me toca rebuscar entre su vomitona para ver si ha cubierto alguna pista. ¿Y cómo debería ponerme? ¡Hombre, esto es el colmo! ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Echa un vistazo por ahí y recoge todas las pruebas que encuentres. Ya he perdido mucho tiempo preparando el fiambre para la ambulancia. Ya sabes lo principitos que son. Pero bueno, me pareció ver algunas manchas de sangre al entrar. Puedes empezar recogiendo muestras y buscando por ahí otras cosas. Y acuérdate de sacar siempre una foto antes de recoger lo que sea. Coge el equipo forense, te podría ser útil. Está en mi maletín, en lo que fue una vez la cocina. En cuanto hayas recogido las pruebas, ven a ayudarme aquí. Sabes que soy un agente de campo, ¿verdad? Pero creo que no estoy a la altura de eso. ¿Victoria McPherson no está a la altura? Eso sí que es una novedad. ¿De dónde te lo has sacado? No sé, me parece que necesito unas vacaciones. Cielo, no puedes cogerle siempre a la tercera víctima. Ya, ya lo sé. Gracias por echarme una mano. Lo hago encantada, Clarice Bueno, ya está bien Ok Entonces tenemos que ir por el maletín de Clarice El maletín está por aquí Tomarlo para recoger las muestras Pero primero Victoria se toma su cafecito Y ok Procedemos, tenemos acá Sopos Isótopos, como se llamen, tenemos el filtro, luminol, unas pinzas, un rollo fotográfico para las fotografías y listo. Entonces procedemos a recoger, a buscar y recoger las pistas. Vamos a ver. Donde nos parezca sospechoso, como ya yo jugué esto, recuerdo tenemos muestras de pelo y de tejido. Cosas, así que aquí está una de las pistas. Vamos a tomar la cámara primero para la fotografía. A ver si recuerdo cómo es que se toma. Eh, ¿Cómo es que se toma la cámara? Ah, ok. Necesito primero combinar el rollo con la cámara. Okay, combinamos Ahora sí Tomamos la cámara Vamos a tomar la fotografía Para recoger la pista Tengo una gran pista Ok Ahora necesitamos Ey, ¿para dónde vas? <ríe> Un momento Necesitamos las pinzas Las pinzas Ya tomamos la foto ¿O no No hemos tomado la foto aún ahora ahora sí, ahora sí va a tomar la fotografía entonces vamos a recoger no puede recoger con la mano, claro que no entonces vamos a utilizar las pinzas vamos a utilizar las pinzas y ahí está, Victoria es una chica genial, ya tenemos evidencia, vamos a recoger más evidencia a ver dónde más hay, estos muñecos feos. Ok, donde había sangre, por aquí creo que hay una evidencia, vamos a poner el filtro, tengo que acercarme primero creo, tengo que acercarme, Sí va a estar aquí cerca para tomar el filtro no pero ya no bueno vamos por aquí dónde era que estaba la sangre aquí aquí está la sangre primero la fotografía Ahora sí ya sabemos cómo es la fotografía. Y ahora con esto recogemos la muestra. Ya tenemos más evidencia. Ok. Por aquí recuerdo que hay otra evidencia. Pero hay que utilizar el luminol. Y ahora... No, la fotografía no, todavía no. No puedo usar eso aquí. No veo nada con esta luz. Ok, la luz, la luz. El filtro. Ok. Tengo el filtro. Entonces tengo que venir y colocarlo aquí. Ah, bueno. Para usar esto filtro primero... necesito una herramienta. Ajá ponemos el filtro y ahí está y ahí está ahora sí podemos fotografiar una fotografía vamos allá vamos a vamos eso ahora sí listo ya tenemos tres tres pistas tres evidencia no necesito más fotos de esto No necesito más fotos No necesito más fotos de esto No necesito más fotos Vamos a recoger el filtro Recogelo pues Y vamos de nuevo Aquí hay que poner el filtro de nuevo, recuerdo yo. Para usar esto correctamente necesito una herramienta. Ok, porque en esta pared hay algo también. Esas pintadas quedan geniales no con que la luz de dónde? No, no puedo tomar una foto porque todavía no se ve nada aquí. A ver si recuerdo dónde es. Ah, por aquí. Por aquí creo que es. Pero necesito el luminol. Esas pintadas quedan geniales con la luz negra. No, aquí no, wey. No, no, no, por aquí no es, estoy equivocado. Estoy equivocado, por aquí no. No, no, se puede echar por aquí. Ahí, dónde sale la lupa. aquí sí iluminó y ahora sí ahora sí la fotico y ya tenemos otra evidencia con los controles mucho mucho pero ahí está otra evidencia salimos quitamos el filtro perfecto y ahora que resta ya de esa tengo ya falta de esta no puedo coger una muestra metiendo el de dedo. La Necesito un instrumento Esa nuestra herramienta Tengo que hacer una foto antes de recoger muestras Y... Tomamos la foto Primero Foto primero Ahora sí la herramienta Listo, evidencia Creo que es todo, entonces... Vamos con nuestra jefa. Ya aquí ya tomé la muestra, ¿verdad? No ¿Por puedo aquí es la puerta no de salida. Y vamos con nuestra jefa, entonces. Clarice. En realidad, no sé si sea la jefa, creo que no. He terminado. Bien, vete a dejar lo que has recogido en mi maletín y vuelve aquí. Necesito que me ayudes aún. Las guardamos, todas las evidencias. Vale, ya está. Ya he terminado. Perfecto. Muchas gracias, guapa. ¿Y ahora qué? Necesito algunas fotos del cuerpo antes de que descoloquemos la escena del crimen original. Ok, hay que tomar una foto del cuerpo. ¿Qué puedes decirme por ahora? Cuerpo de pues no demasiado. Digo, el cuerpo, Seguramente el cuerpo coincide del con del las delito. otras cuatro. Muerte por ahogamiento, pero lo declararé oficialmente tras la autopsia. La apuñalaron varias veces. Y también le sacaron las vísceras. No hay ningún indicio de lucha ni resistencia por parte de la víctima. Mi hipótesis es que estaba sin conocimiento en esa fase de la agresión. ¿Me puedes explicar cómo ocurrió todo? Ahora no. Primero tengo que trabajar un poco en el laboratorio y analizar las pruebas que has recogido. Te pasaré un informe en cuanto termine los primeros exámenes. Muy bien, ahora quítale el trapo de la cara. Joder, no me ahorras ni media. Ok, qué feo. Qué feo, qué feo. Bueno, hay que sacar una foto. ¿no? Cielo santo, ¿cómo tiene tatuada la piel? Esta chica era masoquista. Seguro que es una pilingui. No sé por qué, será una corazonada. Lo cual encajaría perfectamente con la forma de actuar y el perfil del asesino. Comprobaré el nombre de la víctima en la base de datos para ver si sale algo. ¿Cómo se llama? Según el carnet de identidad de la cartera, Cynthia Woods... ¿Puede sacarle una foto sin el trapo de la cara? Exacto, sí, hay que tomar una foto más. Listo. Entonces creo que terminamos. ¿Te sigo haciendo falta aquí? En realidad no, era solo por estar acompañada, pero entiendo que prefiera salir de aquí. Escucha, ya me ocupo yo de todo aquí hasta que vengan los chicos. Además, tienes pinta de estar cansadísima. Ah, pues te agradezco que me libres de esto, pero si de veras te hago falta, me quedo. No te preocupes cielo de verdad Además no te has librado del todo Te espero luego en el depósito Para darte el informe No me lo perdería por nada del mundo Hasta luego Ok hasta aquí dejo el video Entonces ya recogimos las Evidencias Esto es Steel Life Y entonces Será hasta el próximo video Donde continuaremos con nuestra detective Vamos a guardar aquí la partida y para continuar en el próximo video, número 3, Steel Life, así que muchas gracias por ver el video, será hasta la próxima, saludos para todos y chau chau.